Estamos hoy reunidos aquí para presentar una campaña reivindicativa para la mejora de la sanidad pública en Cantabria. Os hemos puesto ahí tres folletos, que son para que los cojáis cuando marchéis o ahora, para, bueno, que tratan tres temas que hemos seleccionado, como los que nos han parecido más importantes, Uh, ...o por lo menos a nosotros... Uh, ...habría más cosas sobre las que podríamos hablar... ¿soy yo o no Hacemos eso porque nos preocupa... ...ahora sí, ahora casi me atrope... <risa> ...nos preocupa la situación de nuestra sanidad... ...que está hipotecada por la deuda que genera... ...el contrato de colaboración público-privada de Valdecilla... Y por el abandono del gobierno central, que como ya sabéis, este año una vez más no ha pagado lo que se había comprometido a pagar, el año pasado tampoco lo pagó y es muy posible que el año que viene tampoco se paga porque todo parece indicar que se van a prorrogar los presupuestos generales del Estado y vamos a estar en la misma situación que este año. Nosotros ya eh, dijimos y antes de que se empezara a hacer la obra de Batecilla o se terminara la obra de Batecilla por ese método, que eso iba a hipotecar nuestra comunidad, nuestro hospital, nuestra comunidad y a todos nosotros. No pensábamos que fuera tan terrible como está siendo. De hecho, eh, tenemos ya nuestra comunidad hipotecada. Uh, en este tiempo uh, ha habido un estudio que encargó el Gobierno de Cantabria al grupo de IMAS de de la Universidad de Cantabria, uh, del que hemos tenido muy pocas noticias porque parece ser que tenía una cláusula de confidencialidad. Uh, yo desde luego he procurado acceder a él y no lo he conseguido. No sé si alguna persona lo ha podido leer, pero todo lo que sé de ese contrato lo sé por la prensa, concretamente por Diario Montañés. Uh, pero sí que, mm, dejar, sí que transmitieron la noticia de que uh, la, la Universidad de Cantabria decía que con gestión pública Valdecilla se había ahorrado 102 millones de euros. Nosotros en estos proyectos, cuando mencionamos los 102 millones de euros y que si teníamos ese dinero, ¿por qué no lo utilizamos en otras cosas? Nos referimos a esa conclusión, a ese trabajo de la Universidad de Cantabria. La, yo pertenezco a la asociación, de, de, de, la asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y nuestra asociación publica todos los años un trabajo y este año ya se ha puesto en evidencia que nuestra comunidad eh, está situada dentro de las comunidades con una sanidad deficiente. Está situada en décimo lugar en el grupo de las comunidades deficientes, hay muy deficiente también. Uh, eh, no deja de ser curioso que el director del Servicio Cántabro uh, haya criticado ese trabajo y haya dicho que, no, que es un trabajo de mala calidad. Uh, este señor uh, antes ocupaba un cargo en el gobierno vasco, uh, la sanidad uh, de Osakirecha siempre ha ocupado buenos puestos, y en, ese, en esos momentos nunca criticó eh, los criterios que nuestra asociación tenía para valorar la sanidad de las diferentes comunidades autónomas. Es ahora cuando está en un cargo en Cantabria, cuando le parece que no es un trabajo de calidad. Uh, en, en, hay un, un, se estudian muchos parámetros... Me he centrado en las listas de espera porque eh, ha sido, digamos, lo que nuestra consejera ha aceptado que podrían ser problemáticas las listas de espera que hay en Cantabria y no me gusta dar muchos datos porque a veces aburren, pero vamos a, a dar algunos. Eh, se jactan de que en atención primaria no hay lista de espera y que las personas que acuden a la atención primaria se las ve en el día. En estos momentos en Cantabria, solo un 36% de las personas que piden una consulta en atención primaria eh, la reciben en menos de 24 horas. No es cierto, por tanto, que la atención primaria atienda a las personas cuando pide la cita. A la mayoría no las puede atender. Solo un 9,4% de las personas pueden tener acceso al especialista en 15 días o menos. La lista de espera quirúrgica es de 89 días, es de 89 días porque tenemos una cosa que se llama la ley de garantía de demoras, que hace que cuando una persona lleva 90 días en lista de espera, se, se le pasa a la cirugía a los conciertos que tiene el servicio cántabro con los hospitales privados, se opera en la privada. Por eso no hay 90 días, porque ahí se acaba la posibilidad de esperar más. Eh, estos conciertos con la privada encarecen tre tremendamente los procesos y eh, no dejan crecer al hospital como debiera crecer. La lista de espera para una consulta especializada actualmente es de 75 días. Eso es una media. Por supuesto hay especialidades que tienen listas de espera tremendas. Una de ellas es traumatología. Tenemos una población envejecida y, lógicamente, necesita muchos traumatólogos. Si necesitamos muchos traumatólogos, tendrán que crecer los servicios de traumatología de nuestros hospitales. Las sociedades cambian y probablemente, pues la gente ahora tiene, tiene menos hijos y hay menos niños, pero hay muchis, necesitan muchísimos más traumatólogos. Los hospitales se tienen que adaptar a los cambios sociales. Y no podemos seguir diciendo que no tenemos traumatólogos. Claro, mmm, dice la consejera, en muy, plan muy demagógico y tal, el que sepa dónde hay un, tra un traumatólogo para contratar, que me lo diga. ¿Y usted qué va a hacer con ese traumatólogo? ¿Le va a hacer un contrato de tres días? ¿Le va a hacer un contrato de 24 horas? ¿Qué es lo que están haciendo? Tenemos a unos especialistas formados por el sistema MIR, que son los mejores especialistas, al menos de Europa, que tenemos un prestigio a nivel europeo enorme. Los, nuestros médicos especialistas van a Inglaterra, van a cualquier país europeo y se lo rifan, porque están muy bien preparados. Y no se quedan aquí, claro que faltan, pero faltan porque se marchan, y se marchan porque no se les trata bien. Y se les trata peor en esta comunidad que en otras. Sobre todo a nivel de contratos temporales. Hay unos contratos temporales tan, tan temporales que dan miedo. Contratos de 24 horas, contratos de 3 días, contratos de un mes. Un mes que no es una persona que sabes que la necesitas para un mes. Es que cuando se acaba el mes, te contrato otro mes. Y cuando se acaba el mes, te contrato otro mes. Y esa es la vida. Eso no pasa solo con los médicos, evidentemente. Pasa con todo el personal del hospital. Yo he cambiado de servicio hace cuatro meses y llevo, voy por mi quinta secretaria, porque me traen una la lista del paro y periódicamente parece ser que hay que cambiarla por otra Así no hay manera de trabajar. Así no hay manera de trabajar. Y al personal de los centros hay que tratarle bien, tanto con los contratos como tratándole bien en su puesto de trabajo. La estabilidad laboral es fundamental para que el sistema funcione. La gente tiene que tener un cierto grado de seguridad para que haga bien su trabajo. Ha habido contratados que tenían que acceder a la red informática del hospital a través de, los, de sus residentes, de los residentes que están en formación, porque no tenían claves para acceder a Internet, porque su contrato era tan corto que no les daban las claves. Cuando digo tratar bien también me refiero a eso que tengas que impedirle a, a, a un residente la clave para atrás, porque tiene mayor estabilidad laboral que tú, una persona que está en formación realmente es por lo menos inaudito. La inestabilidad laboral es, es importante porque disminuye la calidad de la asistencia. No es solo que todos los trabajadores, los trabajadores tenemos derechos, unos y otros, y también los trabajadores de los hospitales tenemos derecho, sino que la calidad de nuestro trabajo va a ser mejor si nosotros tenemos un puesto de trabajo en donde nos traten bien, tengamos una cierta estabilidad y esté remunerado razonablemente. Uh he hablado ya de los dos primeros temas de, de los folletos y lo único que quería comentar además es el, eh, el copago en farmacia que se puso en marcha después de la aplicación del Real Decreto del 16 de 2012, del 20 de abril porque me parece un tema muy importante, sobre todo eh, a nivel de las personas jubiladas, porque ya sabemos que un 20% de los jubilados no retiran toda su medicación eh, porque no pueden pagar entonces Actualmente las pensiones en este país están sirviendo muchas veces para sostener a los hijos y a los nietos de familias que han sido víctimas de la crisis y al final los abuelos se quedan sin las medicinas. Como nos parecía también un tema muy importante, eh, lo hemos puesto aquí de relieve. Eh, el gasto farmacéutico ha aumentado a pesar de estas medidas. Lo que pasa es que mucho del gasto farmacéutico ha recaído en el gasto personal particular de las familias. Porque, os digo esto porque ellos la excusa que habían puesto es que el gasto farmacéutico, y es verdad, en España está más elevado que en otros países. Pero no es cohibiendo no es, eh, a los abuelos de comprar sus medicinas como se, como se controla el gasto farmacéutico. El gasto farmacéutico no lo decide, no lo decide la gente que va al médico. Lo decide el profesional que está detrás de la mesa y somos nosotros los que estamos realizando el auténtico gasto farmacéutico y somos nosotros los que deberíamos de racionalizarlo. Y si utilizamos más fármacos de los que se debiera, es a nosotros a quien nos, se nos tiene que decir, no al paciente al que le hemos convencido de que ese fármaco lo tiene que tomar. Vamos a continuar esta mesa, os voy a presentar al resto, al resto de personas que hay aquí, luego abriremos un debate. Bueno, yo no me he presentado porque yo os conozco a todos, supongo que me conocéis también a mí. Eh, Manuel es el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Eh, María Luisa Lores es la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Gallega. Y María José Barrio eh, viene de la Cantabria del Sur a hablarnos del Hospital de Reynosa, eh, es de comisión Obreras y nos va a explicar los intentos de negociación que se han hecho con la Consejería de Sanidad de aquí y con el Gobierno de Castilla y León, para que el Hospital de Reynosa sirva a toda la comarca de Campola, de la que pertenece a Cantabria y la que pertenece a Castilla y León. ¿Empiezas tú? Bueno. A ver, sí, estoy ahí. Mm. Bueno pues nada, buenas tardes. Agradecer a, a Mercedes Ruiz y a la asociación la invitación para comentar esta situación que afecta al sistema sanitario público en toda España, ¿no? Y a ustedes por venir, claro, porque con el día magnífico que hace la tarde fantástica estar aquí escuchando una charla pues la verdad es que indica un interés importante de ustedes por la sanidad pública. Esta mañana tuvimos la rueda de prensa. Yo creo que ha tenido una excelente, un excelente ¿no? repercusión a nivel de los medios. Y bueno, las charlas como estas sirven para que personas a las que no voy a convencer sobre la bondad del sistema público... Y los problemas del sistema privado, pues probablemente van a salir pensando lo que ya pensaban, ¿no? que hay que defender la sanidad pública, del acoso de, de, del mundo empresarial que pretende quedarse con los enormes <coughs> dineros que les damos ¿no? al sistema público. Pero sí, yo creo que es importante dar argumentos sólidos para que ustedes luego la medida que puedan, en sus ámbitos de trabajo y de actuación, pues tengan argumentos para pues, multiplicar esta batalla en defensa de la sanidad pública. Bueno, para no enrollarme más, eh, la idea fundamental que, que quiero exponerles es que la sanidad pública está en proceso de desmantelamiento. La política del gobierno se basa fundamentalmente en recortar recursos del sistema público y en incrementar el dinero que se traslada del dinero público al sector privado, bien vía concertación, los conciertos que pues, permiten, por ejemplo, atender las listas de espera, cuando estas listas de espera ya superan lo racional, además también, eh, la penetración de empresas multinacionales a las que se le está dando determinados servicios que eran prestados tradicionalmente por el sistema público, tanto en hospitales como en la atención primaria y la investigación del núcleo duro del sistema como es de cara a su futuro, como es la privatización de la investigación, de la docencia, de la formación de nuestros profesionales y de la innovación. Bueno, ¿cuáles son los, ¿por qué hacen esto? Es que son malvados, son personas... No, yo creo que no, probablemente de uno en uno no, no serán gente malvada, pero evidentemente tienen como objetivo pues, cumplir con esas políticas de déficit público que están impuestas por la Unión Europea, que pretenden que salir de la crisis pues, vaya unido a una desmantelación, un desmantelamiento y un recorte de los recursos públicos que destinamos a servicios, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad, otra, o el sistema de pensiones, que parece que cada vez se evidencia que está en mayor riesgo. También se pretende, bueno, pues, en fin, favorecer a la sanidad privada. Hay, un, hay lobbies y grupos de presión muy importantes, como luego veremos, que están interesadas en el dinero que destinamos a sanidad. Para eso es fundamental también crear un clima de malestar, que la ciudadanía no esté contenta como está hasta ahora con el sistema público que funcionaba, funcionaba razonablemente bien. Bueno, pues el, el recorte del dinero público entre 2009 y 2016 con el, la justificación de la crisis económica, pues ha sido muy importante. El recorte ha sido de un 16%. En estos años, cuando las necesidades han ido aumentando y cuando la inflación también ha tenido su importancia. Digamos que hace poco la Comisión Europea estimaba en 12.000 millones de euros los recortes sanitarios que se habían introducido en el sistema. Estos recortes, además, no han sido de manera homogénea, dependiendo de las características de cada comunidad autónoma. Y ahora que parece que remontamos de, de la crisis y que parece que en fin ese corsé tan importante que imponía el gobierno a, a las administraciones, eh, con, a las comunidades autónomas para que redujeran recursos, pues la verdad es que no se ha traducido ni se, ni se está llevando al sistema sanitario público, cuyo PIB, el dinero que destinamos de nuestra riqueza, a la sanidad pública, pues siguen reduciéndose. En estos momentos está en torno al 6,3% del PIB. Los recortes también no solamente no son homogéneos y similares entre las comunidades autónomas, lo cual está generando un aumento de la desigualdad que va a poner en tensión al sistema y que va a generar a medio y largo plazo gravísimos problemas de enfrentamientos entre comunidades autónomas, sino que tampoco se distribuye homogéneamente en atención primaria, en atención hospital hospitalizada y en eh, sanidad pública. ¿Qué ha ocurrido? Pues que mientras el gasto público destinado a hospitales prácticamente se ha mantenido en cifras similares a las del inicio de la crisis la reducción del gasto en la atención primaria ha sido en torno al 12 o 13% hay incluso quien dice en algunas comunidades autónomas como es la de, la de Galicia delante de donde vengo se ha reducido en un 22% y el gasto en salud pública se ha reducido en un 17%. Esto responde a la ideología actual de nuestros gobernantes. La atención primaria es la responsable y la única preparada y organizada para promocionar, para hacer promoción de salud, prevención de la enfermedad y una atención cercana a la población. La atención hospitalizada presta servicios y más complejos que exigen mucho aparataje y mucha, mucho gasto. ¿no? Es decir, en este momento el, la, la, el sistema público, el gobierno, está optando por una política de atender y de curar el daño cuando ya se ha producido. En lugar de organizar eh, políticas y estrategias dirigidas a prevenir que la gente se ponga enferma. En las políticas del cáncer está absolutamente claro. Están gastándose millones y millones de euros en tratamientos del cáncer, cuando si se destinara una parte importante de ese dinero a la promoción y prevención, el cáncer ...se reduciría de manera muy importante, porque todo el mundo sabe en los ambientes sanitarios... ...que el cáncer tiene un origen vinculado a los riesgos medioambientales, a la contaminación... ...a los hábitos de vida, a la alimentación, etcétera, etcétera. Pero eso prácticamente pues, recibe muy pocos recursos y menos a partir de la crisis donde vemos que las políticas, o sea, el dinero a sanidad pública y atención primaria está reduciéndose de manera muy importante. Es decir, se apuesta por hacer, hacer negocio en, con el sistema sanitario porque las medicinas, los aparatos, los reactivos, los venden empresas multinacionales fundamentalmente y en lugar de, de, del derecho a la, a la a la salud, entendida como que nos proteja de los riesgos a los que estamos sometidos. Bueno, ¿en qué se ha traducido esta política? Pues en reducción de personal se han perdido 55.000 plazas eh, en todo el sistema, de las cuales 11.000 han sido de médico, 30.000 de enfermeras y enfermeros. ...en la reducción de camas públicas, la reducción ha sido importantísima... ...se han cerrado 6.000 camas a lo largo de estos años... ...algo realmente preocupante porque eh, la sanidad española... ...está muy alejada de las camas por habitante de la media europea... Eh, ...en España teníamos en torno a las 3,1 3 camas hospitalarias por mil habitantes cuando en la Unión Europea la media estaba en 5,2 es decir, no solamente no nos hemos acercado a las camas que tiene la Unión Europea, sino que se han reducido de manera significativa y como luego veremos esto tiene su repercusión en las listas de espera <risa> eh, ¿Qué hay detrás de esta historia? Pues detrás de esta historia es que eh, el dinero, ¿de dónde proviene el dinero que destinamos a sanidad pública como a educación? Proviene de los impuestos. El problema que tenemos en España es que los ingresos fiscales en, en, estimados en, en porcentaje de PIB están 10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Probablemente ninguno de los que están, todos los que estamos aquí, pagamos una, un nivel de, de, de impuestos similares al de los países nórdicos. Es decir, que si miramos el IRPF, si miramos el IVA, etcétera, etcétera, la, la imposición que nos afecta a los que vivimos de salarios o los que vivimos de una pensión son similares a los de esos países. El problema es que aquí la gente rica no paga impuestos. Todo el mundo sabe que la SICAP eh, pues permite pagar un 1% en lugar del 30% de, de, de, que pago yo. Eh, si, si los ricos pagaran el 30% como me cuesta a mí, evidentemente tendríamos unos niveles de, de, de dinero público tremendamente importantes, pero no solamente pagan menos impuestos, sino que ...según informes de informe, la denuncia de, de GESTA... ...que es esta asociación de inspectores de, de Hacienda... ...el fraude fiscal supone el 25% del PIB... ...es decir, en torno a los 280.000 millones de euros... anuales. ...es una auténtica barbaridad. Claro, es que solo tenemos un trabajador de Hacienda... ...por cada 1.900 habitantes frente a los 900, a uno por cada 900 que tiene Francia o 740 de Alemania. Eh, bueno, el gasto, claro, como ABA ha descendido, el gasto público que ha ocurrido, el gasto privado ha, ha subido de manera muy importante. Es decir, el dinero que se gastan los ciudadanos españoles para, para, ser, para recibir atención sanitaria, en el caso de la privada ha subido del 24,9% en el 2010 al 30% en el 2014 y probablemente ahora sea mucho mayor mientras que el dinero que se destina del sistema público pues se ha reducido del 75 al 68 pero además de esta reducción de costes ocurre que se está apostando por el modelo de colaboración público-privada cosa que antes ha dicho Mercedes que es lo que ha ocurrido aquí en el hospital de Cantabria, es decir, se recurre a un modelo que se llama colaboración público-privada en el que las empresas adelantan el dinero para construir y financiar los hospitales. Lo gestionan la parte no sanitaria, la lavandería, seguridad, limpieza, etcétera, etcétera, durante periodos largos de 20 o 30 años. A cambio de que de un canon que multiplica por siete el coste real de los servicios, por poner el ejemplo de Madrid, el coste de los 7 hospitales nuevos que inauguró la señora Aguirre eran 701 millones de euros. ¿Cuánto tendrá que pagar la sanidad madrileña pública madrileña eh, al cabo de 30 años para pagar estos eh, hospitales? Pues en vez de 700 millones pagarán 5.100 millones de euros. Y encima habrán dejado los hospitales en manos de multinacionales que inicialmente eran empresas españolas y que actualmente son fondos de inversión y fondos buitre, que a lo único que vienen es a sacar un dineral del dinero que destinamos a Sanidad. En el caso de Vigo, que lo conozco más cercano Porque yo vivo y trabajo en Galicia El coste del nuevo hospital de Vigo Era 457 millones A través del modelo de financiación pública Y nos va a salir por 1822 millones de euros Es absolutamente inaceptable Y supone, a mí me parece, una estafa ¿no? Pero es que además la sanidad es un lugar común que digan, no, no, no, no, pero es que la sanidad pública es más cara que la privada. No es verdad. Y vamos a ponerlo el caso de Madrid. En el caso de Madrid, el coste por cama al año de estos hospitales de colaboración público-privada que no ofertan la, los mismos recursos que los grandes hospitales es de 610.266 euros al año. ...frente a los 280.248 del Hospital de la Princesa, que es un hospital público. Es decir, de 610.000 a 280.000 hay una diferencia tremendamente importante. En el caso de, de Vigo, pues exactamente igual. Y En el caso de Vigo es una cosa muy curiosa, porque se inauguró hace tres años, me parece... Fíjense ustedes el, el dineral que supuso, bueno, pues la empresa concesionaria ya ha amortizado el 30% del coste de la obra y va a tener, pues, 17 años para seguir forrándose a cuesta nuestra. O una consecuencia también de esta situación son las listas de espera, que están subiendo de una manera espectacular. Pero no suben lo mismo en todas las comunidades autónomas, ¿no? En fin... Eh, las listas de espera se han incrementado en un la tasa de pacientes en listas de espera por unidad habitante se han incrementado en un 17% y el número de pacientes en espera quirúrgica se han incrementado en un 47% es decir, algo total y absolutamente inaceptable y además ahora estas listas de espera que se explican por el recorte de recursos y porque muchos profesionales de la sanidad pública trabajan en la privada y tienen un nivel de eficiencia pues bajo en muchos casos, que depende también de, de, de la conciencia de cada profesional, pero es difícil tener mucha conciencia cuando uno trabaja en un hospital público-privado, si yo trabajo poco en la pública, si voy despacito voy a tener clientela para la privada. Bueno, pues ahora la patronal de los hospitales privados ha hecho una oferta a la administración de, ser, de hacer un plan de choque para acabar con las listas de espera en todas las comunidades autónomas y cobrando, eso sí, 1.500 millones de euros. ¿no? Además, no va a servir para nada porque estos planes de choque siempre al final eh, acaban siendo un fracaso porque para acabar con las listas de espera... Hay que combatir los problemas que las explican, como son la falta de camas, que las tenemos bajas, como es la baja productividad, y antes decía Mercedes que existe un nivel de frustración y de enfado profesional muy grande por culpa de las políticas laborales, o, lo, o la falta de incentivos, y luego además porque los hospitales públicos los tenemos inactivos por la, por la tarde los quirófanos, los aparatos de radiología, el laboratorio, mientras los hospitales privados echan humo, en los hospitales públicos no se puede trabajar. Y existen muchos profesionales que a cambio de una remuneración decente estarían dispuestos a trabajar. También ha subido el nivel de insatisfacción en las encuestas del sistema, la precariedad profesional que antes decía Mercedes las cifras son tremendas solamente tiene plaza fija en estos momentos en la sanidad pública el 50,7% o sea, la mitad la otra mitad no tiene plaza en propiedad de los cuales un 39% son provisionales interinos un 9,8% tiene contrato indefinido aunque no tenga la plaza en propiedad, y en fin, esto supone que la mayor parte de los trabajadores del sistema se encuentran en una situación que genera malestar, eh, desmotivación, frustración y evidentemente una pérdida de calidad. La, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, curiosamente, se ha incrementado después de 20 años de descenso, y lo dice el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, ...y luego revistas de gran prestigio internacional como el Lancers, el British Medical Journal... ...y la propia Comisión Europea, responsable de las políticas de recortes... ...están diciendo a España y al gobierno, cuidado, que se está produciendo un deterioro... ...de la sanidad pública en España que antes nunca había ocurrido. Y aún terminando. En estos momentos, a pesar de esos recortes tan brutales que estamos viendo... Existen dos grandísimos riesgos para la sanidad pública. Uno, que los laboratorios farmacéuticos están sacando medicamentos cada vez más costosos, porque el gobierno los paga. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, que están pagando 30.000 euros eh, por, por tratamiento. Perdón. La fe. La hepatitis B. Perdón. Y. 30.000 euros cuando un país como por ejemplo la India está pagando 200 y no lo paga porque sea un gobierno, en fin, que, que hace fraude. No, no, es que porque ganó una, una querella en, el, en Nueva York, en el estado de Nueva York, que le puso la... la Gilead, pero el gobierno de la India demostró que, es que este fármaco ya existía y que por tanto su patente no era una patente nueva y podía, podía ser comercializado a los precios iniciales. ¿no? Pero es que ahora nos están diciendo que tienen 220 nuevos medicamentos para tratar el cáncer. Ayer o antes de ayer a, hablaban de 1.800 fármacos. Esto supone el 12% del gasto sanitario hospitalario. Cuidado, porque, pero además de esto, no existe evidencia científica de que esté prolongando la esperanza de vida de las personas que tienen cáncer. Los nuevos fármacos biológicos, que en fin, modifican las bacterias para tratar cáncer o artritis, suponen ya casi la mitad del gasto farmacéutico hospitalario. Cuando hace 10 años no había era cero, no, no había gasto en este terreno. Así que cuidadito porque esto va a multiplicar los costes de una manera importantísima. Ahora dicen que están investigando 586 nuevos fármacos en fase 1, 2 y 3 ya pendiente de aprobación. Cuidado. Si, les, si pagamos a los precios que quiere imponer la industria farmacéutica, que ya advierte que los costes tan elevados no van a ser posible financiarse eh, con dinero público, el sistema va a entrar en crisis y en quiebra, porque no va a haber dinero para poder soportarlo esto es una política suicida recorto gasto público y me lo, me lo pulo en, en farmacia y en nuevas tecnologías ¿quién promueve estas estrategias? pues los poderosos los tienen el poder en este mundo, ¿no? Eh, se está en el, eh, el mundo financiero, académico, profesional y mediático. Bueno, pues eh, la externalización, se están externalizando, es decir, dándole al sector privado la informática, la historia clínica, la receta electrónica, la logística los servicios de apoyo de los hospitales, lavandería, seguridad, limpieza, esterilización, todo eso se le está dando a empresas multinacionales, ni siquiera son empresas españolas, son la IBM, son, eh, en fin, eh, estas empresas que luego diremos alguna cosa. Además, están dando entrada a las empresas fabricantes de aparatos tecnológicos en las decisiones sobre cuál, qué aparatos hay que comprar y a qué precio tienen que poner. La, se está privatizando la gestión de la investigación en fin, se está pagando con dinero público, se está poniendo los hospitales y los profesionales al servicio de la investigación privada y los pacientes están siendo, en muchos casos conejillos de India sin saberlo y si se patenta un nuevo medicamento si se patenta algo novedoso no lo va a patentar el gobierno que lo ha pagado y le ha puesto todos los recursos a la industria farmacéutica o tecnológica, sino que lo va a patentar el sistema privado y no lo va a volver a vender a precios importantísimos. Bueno, ya con esto acabo de verdad, el Club -Tech es una alianza en la que están universidades, empresas, laboratorios, farmacéuticos, fondos de inversión... ...cuentan con el apoyo de los gerentes... ¿eh? ...de la asociación de gerentes en ...el foro de la profesión médica... ...la organización médica colegial... ...y algún co sindicato corporativo... ...en fin... ...el futuro, si no lo frenamos... ...si no esta, elaboramos esta estrategia... ...es, es muy problemático... ¿eh? ...se está produciendo un enorme poder... ...el, el afán de lucro está haciendo que... Eh, se estén concentrando los servicios privados eh, eh, en manos de fondos de inversión bancos y multinacionales tenemos el ejemplo de el Capio y Quirón no sé si ustedes han oído hablar de ellos eh, que gestionan 43 hospitales y que suponen el 40% de la facturación del dinero destinado al sector privado, lo ha sido adquirido por una empresa eh, multinacional que tiene su sede en Alemania que es Fresen. Rivera Salud, que es la responsable de los, de Alcida y todos los hospitales valencianos y una parte importante de los de Madrid, está en manos del Banco Sabadell y de Centene Corporation, que es una multinacional estadounidense que ha, ha desembarcado en España para conseguir eh, apoderarse de nuestro sistema público y nada más. Bueno, yo, mmm, voy a hablar poquito. Eh, yo voy a hablar un poquito de la burbuja sanitaria. Eh, tras la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera, los mismos actores, el oligopolio que las ha organizado y que realmente se ha beneficiado de ellas, están eh, preparando una gran burbuja sanitaria en hilo con lo que dice Manuel, eh, la, los actores son los mismos, son las empresas constructoras, las bancas y, y las grandes multinacionales farmacéuticas y tecnológicas, y los afectados somos los mismos. La población, que tras eh, esquilmar los ahorros, nuestros ahorros y ser expulsados de nuestros pisos, ahora quieren hacer un negocio con nuestra salud. Eh, el fraude de las, de, tras el fraude de las cajas de ahorros eh, se rescataron, como sabéis, con dinero público, miles de millones de euros. Eso dio lugar a que, como rescate era público, eh, la, eh, eh, disminuyera el dinero en las arcas públicas y ahí, con eso se justificaron los recortes. Como había recortes en el sistema público, había que privatizar porque claro, como no se podía poner a funcionar los hospitales por la tarde, la lista de espera aumentaba, entonces había que derivar a la empresa privada, eh, empresas privadas que están en manos de los mismos que nos han recortado, constructores y banqueros. Eh, ¿Qué les interesa a estas empresas? Les interesa fundamentalmente la innovación en fármacos y tecnologías, de hecho ...en este momento en Galicia que hemos hecho las cuentas... ...el 50% del gasto sanitario público ya va a las empresas privadas... ...es más, lo único público casi que queda es el salario de los profesionales... ...y ya no de todos, porque se están eh, privatizando tantos servicios... ...que ya empiezan a ser personal laboral... ...y algunos ya ni siquiera se pagan directamente por el servicio de salud. ¿Quién impulsa esta contrarreforma sanitaria... Tan bien realizada de que la población no se entera ni de lo que está pasando ni de sus consecuencias, pues los lobbies. ¿Cuál es el lobby de Cantabria Fundamental? La Fundación Botín. ¿Cuál es el, el, la, la, el lobby, el organismo privatizador fundamental de la sanidad española? La Fundación Botín. La Fundación Botín está formada por las empresas biotecnológicas en asedio, empresas publicitarias, la fundación José Carreras, personales eh, vinculados, la fundación Eduardo Punset, ese señor que parece tan bueno y que está totalmente eh, influido, o sea, controlado por farma industria, Deloitte y la IBM. Digital es digitales, digitales que son las grandes empresas de la telefonía las constructoras e inmobiliarias y el despacho de abogados Garrigues de Garrigues Walter, que es uno de los señores que más manda en este país nuestro español eh, ¿Qué otro lobby existe en Cantabria? Cantabria Campus Internacional Ahí está, además del hospital de Valdecilla de el CSIC y el, eh, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología y BBT, está Liberbank, el barco de Santander y de nuevo la Fundación Botín, que controla absolutamente todo. Eh, ¿Cuáles son las grandes constructoras que están detrás? Como sabéis, el Hospital de Valdecilla, la ampliación la hizo ferrovial. 900 millones de euros, poquito. ¿Y quién controla ahora los servicios no sanitarios de Marqués de Valdecilla? Ferrovial. ¿Y quién es Ferrovial? La familia Del Pino. Una familia. La Unión Banca Suiza y el fondo buitre BlackRock, que es ese fondo que echó a las familias de su casa en Madrid, de los, fondos de, de los pisos de protección oficial, porque le subió el alquiler tantos que se quedaron sin vivienda, gracias a Ana Botella. Esa, esa maravillosa gente que controla nuestra sanidad y que tanto le interesa nuestra salud es la que está detrás de vuestro hospital. ¿Alguien lo sabe? Otro lobby, la Asociación Española Contra el Cáncer. Esos tan buenos, del, del pañuelo rosa. Eh, su supuesta solidaridad con los, los, con los pacientes con cáncer no es más que publicidad encubierta. El, el, está, está presidida por la banca Marx, que además pagó el golpe de Estado franquista. Pero bueno. está, el, su vicepresidenta es Inés Entre Canales, la, la familia que es dueña de ACCIONA, ...otro de los grandes beneficiados de la privatización sanitaria... ...en Galicia mucho porque controla el hospital de Vigo... ...además está casado... ...que hombre, el marido tiene la culpa... ...pero es interesante saber que se llama Pelayo Primo de Rivera... ...el, el secretario de la... De, ...es la Fundación Garrigues de nuevo... ...este señor siempre anda por todos lados... Y ...además va de propia casa... ...la Universidad Católica, que eso también está en dos partes... ...pero en este caso es la de los Regionales de Cristo... Y eh, está muy vinculada, como sabéis, la Asociación contra el Cáncer, a Ausonia. Y Ausonia pertenece a la multinacional Procter Gamble y, está, y, y tiene la farmacéutica Vitas. O sea que si la Asociación contra el Cáncer eh, está vinculada a una farmacéutica, no debería estar influyendo tanto en nuestra sanidad, imponiendo los cribados de cáncer de colon, hablando como si tuvieran algo que ver con el cáncer. Y realmente son pocos. ...hay algunos en cada pueblo, claro... ...yo no me meto con los voluntarios... ...que son los principales engañados... ...y que son gente que va voluntariamente a ayudar... ...porque aún encima... ...de ser toda esta vasca... ...con tanto dinero... ...en vez de trabajar y pagar a la gente... ...vive de voluntarios, que ya tiene la marinera... ...o sea, nos privatiza la sanidad... ...a base de voluntarios... ...después, eh, la... ...la IBM y la FQM... ...no digo, la IBM y el Banco de Santander... Los Botín, otra vez, son los eh, que están detrás de las agencias de calificación, como es la FQM, la Agencia Europea de Calificación. Estos son los que dicen el, el ranking de hospitales, que hospitales son mejores que otros, que, que profesionales son mejores que otros, que la sanidad privada casi siempre es mejor que la pública. Todo esto cuando sale parece que lo dice gente independiente. Pues no, también son ellos, también es Botín. Bueno, el Banco de Santander. Eh... Después, otro gran problema que está existiendo en este país es la privatización de los datos sanitarios. Los datos sanitarios se llama el petróleo del siglo XXI, porque son de mucho interés. Por ejemplo, aquí en Ricachón Sirio, bueno, Sirio no sé si habrá ya alguno, pero sí, ahí siempre hay, pero algún Ricachón de cualquier otra parte del mundo no le va a interesar cuál de nosotros es compatible con su hígado, si le hace falta, por ejemplo vamos a poner es un poco fuerte pero los datos sanitarios tienen muchísima o por ejemplo qué banco te va a asegurar si tienes un cáncer por ejemplo entonces eh, quién está detrás de los datos de la historia clínica electrónica indra y quién es indra ¿Quién controla la de cantabria y la de galicia indra quién es indra en esta formada por la banca max la misma de la sociedad contra el cáncer y telefónica y en Galicia gestiona los registros del cáncer, el registro de cáncer gallego lo gestiona, la Asociación Española contra el Cáncer, ella solita. Fijaros lo que está pasando en nuestro sistema sanitario, sin que caso nos eh, enteremos. Eh, lo peor de esto es que los profesionales, nosotros, no tenemos herramientas para explotar nuestros datos. Yo, por ejemplo, soy radióloga y, y llevo el cáncer de pulmón en mi hospital. Pero yo no sé si los fármacos tan caros que le están poniendo casi siempre, además, los que inventan son para personas con cáncer de pulmón metastásico, porque claro, eso es para la única cosa que le queda, pues bueno, si se muere y tal se va a morir, entonces eh, pues lo venden a 5.000 euros al mes pero y aumentan a lo mejor 15 días o un mes la supervivencia, ¿no? Pero nosotros puede ser que no, puede ser que sea bueno alguno, pero nosotros no podemos explotar nuestros datos porque la, eh, la, la, los datos, o sea, los datos sanitarios están en manos de Indra y de las multinacionales, de la IBM también, que son los que tienen en su nube, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, eh, el superordenador Watson, el superordenador Watson de IBM tiene ahí nuestra vida. Entonces, ellos son los que explotan y nosotros no podemos hacerlo. Es lo que se llama el secuestro del conocimiento del Sistema Nacional de Salud, y ya estoy acabando. Eh, ¿Qué es lo que pasaba en el medievo? O sea, no está inventado, ¿no? Cuando los monjes tenían toda la información, eh, no le interesaba que el pueblo fuera a saber lo que estaba pasando, porque a lo mejor se daba cuenta mmm, de que a lo mejor podían, mmm, el, el conocimiento es poder, ¿no? Por eso, en, en El nombre de la Rosa, envenenaban el libro. Entonces, eh, pero ahora está pasando eso también, ese secuestro eh, del conocimiento. Entonces, estas mismas empresas son las que impulsan ensayos clínicos, son las que financian los ensayos clínicos, las multinacionales que están detrás, la farmaindustria industria que está en la Fundación Botín, son las que controlan los ensayos clínicos. Nosotros ponemos a los pacientes, nosotros ponemos al hospital, nosotros ponemos a los profesionales y el trabajo, pero, ¿quién se va a quedar con la patente? Ellos. Eh, eh, ¿Y qué, qué va a pasar con esa patente? Que va a ser la patente de la hepatitis C, la patente de no sé qué, que nos la van a vender a 20.000, 30.000, 40.000. Como decía Manuel, hay 600.000 eh, fármacos que ya están esperando para que sean aprobados en la FDA. Que por cierto, la FDA mmm, estaba en manos de una persona determinada que vamos, no creo que fuera ningún angelito, pero ahora eh, Trump puso a un ejecutivo de un fondo de inversión, que vamos, el tío está aprobando vamos, todo lo que le entra, para, tal. ¿Qué, ¿quién va a saber qué efectos adversos tiene eso sobre nuestra vida y sobre nuestra salud? Nosotros no, pues nosotros no tenemos datos, es el gran problema de la privatización, no solo es el negocio, no solamente es que se queda con nuestro dinero, es que se quedan con, con, con nuestra salud. Es verdad que si la sanidad es un negocio, los pacientes somos los clientes. ¿Y a qué empresa le interesa que aumenten los clientes? Y si aumentan los clientes, ¿qué aumenta la enfermedad? Y está aumentando. La, eh, se, cree, se dice que nosotros vivimos mucho, en España se vive mucho, pero ¿quién está viviendo mucho? La gente que nació en la guerra nosotros a lo mejor no vivimos tanto de hecho ya se dice que la obesidad esta plaga de obesidad que hay disminuirá hasta 10 años la esperanza de vida de las personas obesas eh, y se cree que nuestros jóvenes vivirán menos que nuestros mayores la primera vez en la historia donde los hijos viven más menos que sus padres y el cáncer realmente se está disparando y si, por ejemplo según datos de la organización mundial de la salud el cáncer de mama en el año 2000 fueron. Mmm, del año 2000 al 2012 se incrementó un 56% en España. Y el cáncer de próstata, un 110%. Es verdad que mucho es sobre el diagnóstico. Porque a todo el mundo le mandan. Le, viven del cribado. Y hay cribados que no son tan buenos. El cáncer de próstata es nefasto. Eh, y entonces. Eh, mmm, Está, está, se está incrementando el cáncer realmente, sin embargo, y, y la supervivencia, ellos dicen que aumenta la supervivencia, claro, se aumenta el cáncer y mueren los mismos, aumenta la supervivencia, porque el denominador es mayor, pero eso no quiere decir que aumente realmente la supervivencia bruta, porque en el año 2000 se murieron de cáncer de mama 5.800 personas aproximadamente y en el año 2012 6.000 y pico, aproximadamente las mismas con la población distinta. Esto lo que está pasando es que se está preparando una gran burbuja sanitaria. Primero nos arruinaron, luego nos quitaron la vivienda y ahora nos quitaron la salud a un alto coste. Porque lo que se está preparando son medicamentos muy, muy caros que no podremos pagar. Y o nos veremos obligados a hacer un seguro privado para poder pagarlo, o lo tendrá que rescatar las arcas públicas y volver a haber más recortes, más privatización en un círculo vicioso. Entonces, para terminar, digo que para defender la sanidad pública hay que separar. La, el Servicio Nacional de Salud como servicio público, eh, donde tiene que haber una ley de incompatibilidades, donde los jefes de servicio no pueden ser estar en Quirón y aquí, etc., o, y ninguno, pero menos los jefes de servicio, que son los que controlan la lista de espera. Hay que poner a funcionar los hospitales por la tarde cuando haga falta. Si no hay que cerrar camas, no se cierran. No puede haber recortes. Y, cuando, y si los tíos les interesa el negocio privado, que pues se dedican a poner guapa a la gente, a, a cambiar las tetas o es otro lado. Porque en la, la sanidad pública tiene que ser pública, en la gestión pública. Y nada más. Eh, a ver, a ver. Buenas tardes. Lo primero, eh, agradecer la invitación y bueno, pues después de esto tan interesante que nos han contado y esto tan espeluznante que nos ha explicado María Luisa, bueno, yo voy a bajar un poquitín más a, a pie de calle, por decirlo de alguna manera. Eh, simplemente comentar, eh, yo trabajo en el Hospital Tres Mares, el Hospital Tres Mares eh, está ubicado en Reynosa y Reynosa está en el sur de Cantabria. Hay unos 75 kilómetros hasta Santander más o menos y bueno pues yo siempre digo que está bastante más cerca Santander para nosotros que Reynosa para los santanderinos. Muchas chascarrillo porque nosotros estamos más habituados a venir a Santander o, bueno, en su caso, dependiendo de las circunstancias, a Vega para un montón de cosas. Eh, nosotros El hospital que tenemos allí es un hospital eh, es pequeño, atiende a una población redondeando, siempre numerosa, de unos 20.000 habitantes no llega. Eh, tenemos medicina interna, urgencias, laboratorio, eh, radiología, servicios centrales y eh, también tenemos cirugía mayor ambulatoria un par de veces a la semana, no todo el año, un par de veces a la semana. El hospital que tenemos pues lo tenemos gracias a la movilización ciudadana porque, pues, como digo, estamos lejos de, de Santander y lejos de Torlavega que es donde tenemos nuestro hospital de referencia. Pero bueno, eh, como digo, gracias a la movilización ciudadana conseguimos tener este hospital que eh, resuelve, por así decirlo, lo que es la atención especializada de la zona sur de Cantabria en mmm, siempre en números eh, aproximados, en un 85% de los problemas de atención especializada. Esto quiere decir que hay un porcentaje de situaciones en las que lógicamente allí no se puede solucionar porque no todos eh, podemos ni pretendemos tener un baldecilla en la puerta de casa, eso es evidente. Entonces, eh, estando en, en esta situación, eh, bueno, me he olvidado, perdón, de decir que tenemos eh, 24 camas de medicina interna, que bueno, pues lo como digo, atienden para lo que es la población del sur de Cantabria, en principio, eh, salvo algunas excepciones, y en épocas de epidemia o, o así, pues es más o menos suficiente. Eh, la situación especial y por lo que yo creo que bueno, pues han tenido a bien invitarme es que eh, estamos en una situación fronteriza con la comunidad de, vecina de Castilla y León. La Comunidad de Castilla y León eh, tiene lo que se llama eh, la Montaña Palentina y la zona de las Merindades, que es un poco, vamos a decir, el norte de Palencia y el norte de Burgos, que eh, los tenemos a eh, unos 30 minutos en coche. Entonces, ellos tienen su hospital de referencia a unos 100 kilómetros. El hospital de referencia suyo, claro, es un hospital comarcal, es el hospital de Palencia, tiene eh, bastantes más eh, especialidades que nosotros, pero lo que nosotros, digamos así, podemos ofrecer es solucionar también un porcentaje de sus necesidades de especializada, de asistencia especializada, sobre todo consultas de alta resolución, eh, los ingresos de medicina interna, y la cirugía mayor ambulatoria que, aunque dicho así, pueda parecer poco o muy modesto, yo creo que para una población que tenemos pues, envejecida es muy importante porque tener a un paciente ingresado, un paciente mayor ingresado en una planta de medicina interna cerca de tu casa eh, facilita que los familiares puedan estar eh, al cuidado también del paciente, aunque para otra serie de cuestiones haya que trasladarse bastante más lejos. Como digo, no podemos tener valdecilla cerca de casa. Entonces, eh, esta población supone también alrededor de otros 20.000 habitantes. Ellos, estos habitantes de Castilla y León, estarían encantados de poder acudir al Hospital Tres Mares, utilizar el Hospital Tres Mares y los servicios que tenemos allí para solucionar sus problemas de, eh, bueno, pues como digo, medicina interna, cirugía mayor ambulatoria, eh, las urgencias y demás. Entonces aquí es cuando se presenta el problema. Y el problema viene desde eh, por lo menos finales de los años 90 cuando yo me incorporo un poco al, al tema de la, de la pelea, vamos a decirlo así, de lo que llamamos el convenio sanitario de colaboración con Castilla y León. Desde entonces eh, no hemos avanzado nada, y ya siento decirlo así de claro, pero no, no hemos, estamos en el mismo punto. Nosotros atendemos la urgencia, como no puede ser de otra manera, de los habitantes de Castilla y León como de cualquier otra comunidad, pero somos la única comunidad, las únicas dos comunidades que no tenemos convenio de colaboración entre nosotras. Cantabria tiene convenio de colaboración con Asturias y el País Vasco y Castilla y León tiene convenios de colaboración con sus comunidades limítrofes, Extremadura, Asturias, el País Vasco pero no lo tiene con Cantabria, entonces la pregunta sería por qué, por qué no lo tiene. Y yo eh, puedo entender que la dificultad viene porque muchos de estos convenios de colaboración son eh, lo que podríamos denominar intercambio de servicios, es decir, los fronterizos de una comunidad son atendidos en otra y a su vez los de la otra comunidad son atendidos en la primera. ¿Qué pasa en este caso? ¿Por qué es tan especial y yo creo que tan arduo el trabajo que hemos hecho y que nos queda por hacer. Eh, nosotros ofrecemos el eh, Hospital Tres Mares para esta población de unos 20.000 habitantes. Pero claro, Castilla y León no tiene, y lo pongo entre comillas, Nada que ofrecer a los habitantes de Campó, de Cantabria, como para poder hacer un intercambio de servicios. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos nos ofrecen, que sería sobre todo eh, atención primaria, pues ya lo tenemos nosotros en Cantabria. O, lo te o si tenemos que desplazarnos, lo, ten lo tenemos eh, más cerca dentro de nuestra propia comunidad que si tuviéramos que ir a Castilla y León. Entonces, claro, aquí eh, viene la disuntiva. ¿Cómo se solucionaría esto? Pues eh, entiendo que ahí es donde sale la cuestión más difícil, que es el tema de la pasta, el dinero. Hay un fondo de cohesión interterritorial que en teoría debería de servir para este tipo de cosas y otras, como es sobre todo pues, la atención de los desplazados por cualquier cuestión, eh, entre otras cosas, eh, el turismo, ¿no? pero además debería de poder servir para este tema. Pero lo cierto es que ese fondo eh, no funciona, no, no, no paga, por así decirlo. Entonces, claro, aquí eh, volvemos otra vez al tema de la pasta. Cantabria tiene unos presupuestos de los que, en teoría, no se puede salir y que son para atender a una población de 20.000 habitantes. Claro, si de repente tenemos que atender a 40.000, pues ahí eh, tendríamos que eh, bueno, pues ampliar el número de profesionales eh, que eh, trabajan lógicamente. Lo mismo en las urgencias, se doblaría el número de urgencias, se doblaría, habría que doblar el número de camas, eh, el número de intervenciones de cirugía ambulatoria a la semana, todo esto Y claro, todo esto al final es dinero. Entonces, eh, el problema está aquí. El problema está aquí. Cantabria, ahora mismo, eh, todo por la prensa, quiero decir que no, no tenemos la noticia de primera mano, por la prensa, Cantabria dice que este, este incremento de población le supondría... Unos dos millones, siempre redondeando las 2 millones de euros. Y Castilla y León, que el consejero ha recibido eh, a la asociación Anelo que desafortunadamente no ha podido estar hoy aquí con nosotros, que es la asociación eh, que persigue el poder utilizar el Hospital Tres Mares como hospital de referencia eh, para los habitantes de la zona del norte de Palencia y las Merindades, el norte de Burgos. Nos ha recibido a la, a la compañera Toni Merino y a mí. Estuvimos con el consejero de Castilla y León. El consejero de Castilla y León eh, apela a la solidaridad. Fijaros qué curioso y qué paradójico. Apela a la solidaridad. Él dice que él no paga por ningún convenio de colaboración sanitaria con ninguna otra comunidad. Claro que no porque nos pone como ejemplo eh, Osaquidecha que no le cobra por atender a eh, los habitantes del condado de Treviño. Claro, los habitantes del condado de Treviño van al hospital de Vitoria si lo necesitan, pero es que los fronterizos de Álava son atendidos en primaria en Castilla y León. Claro, eso es lo que él no dice. Entonces, eh, por eso no paga porque hay un intercambio de servicios no vamos a perseguir que el intercambio sea uno-uno eh, claro que no, es simplemente pues eso, tú atiendes a los míos y yo atiendo a los tuyos resumiendo y aquí no se puede dar ese motivo entonces, él dice que dos millones partiendo de la base de que dice que es una barbaridad que él no piensa pagar ni un duro por que él estaría encantado ¿Cómo no? Claro, yo solo faltaba. Que están, estaría encantado de que sus habitantes pudieran ir al Hospital Tres Mares, pero sin pagar ni un duro. Y claro, aquí nos encontramos con la Consejería de Cantabria que, en principio, lo que parece lógico es decir, bueno, pues usted no tiene nada que ofrecerme o nada que compensar esta asistencia, pues usted págueme. Eh, bueno, hasta cierto punto tampoco hay un, un interés desmedido desde Cantabria por llegar a ningún acuerdo entonces estamos ahí eh, en esa pelea, a ver de qué manera estamos en este atolladero el consejero de Castilla y León ha dicho que, que, no, que no piensa pagar de ninguna de las maneras y entonces pues eh, ya termino con esto eh, ahí estamos en ese punto, ahora mismo yo creo que a Cantabria le interesa mucho que este convenio eh, llegue a materializarse porque además si el Hospital Tres Mares eh, ahora atiende a 20.000 habitantes y tiene, como he dicho, pues medicina interna, cirugía mayor ambulatoria dos días a la semana, etcétera, etcétera, si atiende a 40.000 personas eh, ya no tendríamos la disculpa de que hay poca población y, co y que con eso basta podríamos aspirar a tener alguna especialidad más eh, o otras eh, especialidades de cirugía mayor ambulatoria no solo oftalmología y cirugía que es lo que actualmente tenemos yo creo que es una simbiosis o, o debería de ser ¿no? si nosotros asumimos a otros 20.000 habitantes eh, el hospital Tres Mares podría crecer en especialidades y en profesionales lo que redundaría en un beneficio para el sur de Cantabria. Por eso, yo creo que la cerrazón del consejero de Castilla y León no tiene ningún sentido. Ahora, lo, la última noticia que tenemos de él es que lo, que lo que va a hacer es aumentar la frecuencia de autobuses entre Aguilar y Palencia, para que las personas puedan ir a Palencia pues, más cómodamente según él. Pero también eh, en las empresas, a las empresas privadas del transporte les ha dado una subvención millonaria. Con lo cual está intentando, además, eh, intentando no, perdón, está ampliando y mejorando el hospital de Palencia, que eso está muy bien, pero han empezado por el aparcamiento privado. Han empezado por el aparcamiento privado. El resto del hospital aún no sabemos. Eh, como digo, el día que nos recibió en Palencia, iba a poner la primera piedra o a cortar algún lazo y eh, lo, que era, lo único que se sabía en ese momento era el tema del aparcamiento. Entonces, el resto del hospital aún no se sabe en qué va a, en, en qué va a consistir la mejora y demás. Quiero decir que todo viene está un poco también enlazado con el hilo de todo lo que hemos estado hablando aquí esta tarde. En fin, resumiendo ya con esto a cabo, eh, estamos en un punto muerto, en el sur de Cantabria y tenemos que pensar cómo salimos de este punto. Eh, yo creo que Cantabria tiene, que, tiene también que poner toda la carne en el asador. Y, eh, desde luego, hay que intentar que este señor se baje de, de, de esa idea que tiene de que no tiene que pagar. A ver cómo lo conseguimos. Muchas gracias. Venir, preguntar. Sí, bueno, yo quisiera hacer un par, de, un, par, un, par, un par de reflexiones sobre lo que habéis dicho, compartiendo las líneas globales de estrategias que hay para acabar con la seguridad pública a nivel, no solamente estatal de España, sino a nivel europeo, a nivel mundial. una estrategia que viene de hace muchos años, cuando se aprobó que había que ir predatinando todos los sectores públicos dentro del marco de la Unión Europea. Pero yo quisiera aprender un poco más encantado. en Cantabria. En Cantabria en estos momentos la deuda son, son, se ha elevado el 100 millones, 100 millones. Eh, en el último año a 3.000 casi 100 millones. millones. En el último año se ha subido 300 millones. Y todo esto sin, sin que se haya incrementado nada de gasto en servicios públicos. Ni en sanidad, ni en educación, ni etcétera lo que quiere decir de que la gestión pues, no es precisamente la mejor y la más adecuada, cuando pues, se, se genera déficit y no se dan servicios. En cuanto a la sanidad, yo pienso que el, se inicia eh, en la crisis de hace mucho tiempo, cuando se cae el, la pared del espíritu de trauma, y entonces se toma una decisión. La decisión de ir construyendo a cachitos nuevos bloques del hospital. Ha pasado ya muchos años, montones de años, hemos visto cómo se creaba la fase 2, la fase 3, y por ahí han pasado cinco consejeros, dos del PP y tres del PSOE. Todos ellos han seguido el mismo eje. Construir, construir, fase 2, fase 3, y han creado un nuevo hospital con una estructura totalmente irracional. Totalmente irracional. Si miramos a Euskadi, vemos como cruces, que es un hospital de la misma época que el nuestro, se ha ido reformando, es, es, el viejo edificio de cruces sigue vigente, más modernizado, más de poco, pero existe el mismo edificio. Miramos a Asturias y vemos cómo se ha hecho un hospital nuevo. Aquí no, aquí hemos hecho fase 1, fase 2, fase 3, con 5 consejeros, 2 del P y 3 del perro. Esto ha esto generado enormes gastos y de traer mucho dinero para la sanidad activa, para la salud pública, para la primaria, y se ha ido al ladrillo y a la tecnología. Se ha ido haciendo esta fase sin, sin consultar con los profesionales ni, con, ni teniendo en cuenta nunca a los pacientes. El hospital hoy es mucho peor que el que existía hace 15 años. Y hemos, eh, hemos, nos, nos hemos endeudado hasta arriba, tanto que hemos llevado a esta aberración del contrato público-privado con Cerroñera. Y hay culpables. Hay el PP, hay el PRC y hay el PSOE. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, yo hablabais de, de la multiplicidad de los famosos. Yo tengo una experiencia y es la Comisión de ética de Valdecilla. De donde presidida por un farmacólogo del hospital y manipulada por un matrimonio de oncólogo del hospital que se han hecho millonario antes que están aquí. Esto se ha denunciado a la consejería, entonces, el PSOE. El PSOE hizo caso y los que trabajaban en la Comisión técnica del hospital se han ido enriqueciendo su patrimonio, como se demuestra, las casas que tienen. Aquí hemos visto como un gerente del hospital proveniente del Sindicato Médico Libre fue nombrado por el PSOE. Un, un gerente que de decía aquello, me engañarán en el sueldo que dejaba ser de mi trabajo. Ese gerente creador del sindicato médico libre fue nombrado por un consejero o consejera del Partido Socialista Obrero Español. En este momento, en que las cosas sin sanidad van como reflejan el estudio que y la asociación, van de mal en peor, y se ponían a añadir otros nuevos datos, dice, ¿cuántos residentes que sacaban el número 100 o por debajo del 100 venían a la bandecilla? Hace 15 años. Hoy, ¿cuántos vienen a la bandecilla de aquellos que sacaban por debajo del número 100? Eso todo y se ha de dejar de la sección cantar va a un Decías de los traumatólogos, ¿sabes cuántos traumatólogos hay en Valdecilla? Más de, de 40. ¿Sabes qué hacen? Un día operan y el día pasan con consulta. Un día operan y el día pasan consulta. ¿Qué hacen el resto de los días? El que es estudioso estudia y el que no es estudioso, y los hay, tampoco, También no estudiosos no hacen nada. Los, los quirófanos que están cerrados por las tardes las consultas externas están cerradas por la tarde, en mi servicio que trabajamos con la resonancia, con el escáner por la mañana o por la tarde, la gente que venía a trabajar por la tarde cobraba una cantidad pero venía también por la mañana hoy el que viene a trabajar, a hacer un escáner, una resonancia por la tarde, deja de venir por la mañana no usted que pagarle nada con lo cual, son menos con menos horas y no tratamos por eso, los resultados son los que a he cogido en la apuesta que hice es que la realidad que viene será mucho peor y ante eso qué hacemos evidentemente la oposición en el Parlamento Nacional a mí me han parado en mi partido dos mociones, una sobre la carencia de médicos en primaria y otra sobre listas de espera a mí y mi partido me los han parado y era la situación por estamos, entonces evidentemente o focalizamos el esfuerzo en donde tenemos que focalizarlo en este momento en la gestión de nuestra sanidad y luego acabaremos, pero los que están actuando privatizando por el fondo de inversión que ya no se van a santander. Vamos a santander ya no de más de los botines. Es de un fondo de inversión, de Black Rock. ¿Sí? Ese es el principal activista del banco santander. Ya que los botines son largos, quitarán de de poco a la patrulla. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Es el que más la La quitarán. Seguro. ¿Eh? Entonces, este fondo de inversión. Eh, están fuera, un poco buitres. En realidad no es está en un fondo buitres, al final de los llevaba ni casi nada de pinta nada, y le vamos a evadir tampoco. Pero ese, ese es un enemigo que es un poco manejo, vamos a atacarte a la que tenemos ahora. Vamos a presionar a la cantarme sobre para que haga una mejor gestión. Yo despido un poco contigo, con Paduria, sobre la vez yo a la red yo a sobre Reynosa. Yo hoy por hoy, jamás, vi, jamás yo mi reyosa, como un hospital en Isabel. ...con la relación actual y con la gente mía cuando se creó. Se acabó con las actividades privadas que había y la noche hace una situación que la, la culpable... ...bueno, pues es... ...pues vamos a, ver, no, vamos a hacer la culpa al señor de Palencia. Vamos a hacer la culpa que, que hemos hecho nosotros mal para que el hospital hoy entendemos esté como está. Porque hay culpa nuestra, que hay Y Y no resumir como gente que, que vivimos aquí, trabajamos aquí como nosotros, nosotros no con él, en la bondad o no bondad el de un consejero en Castilla y León. Con esto acabo y... Pero vamos, pero sí quiero decir que no faltan traumatólogos, faltan sí, el donde trabajan los traumatólogos, quirófanos no donde trabajan los post traumatólogos pero no faltan ninguno de los traumatólogos, sí faltan pediatras, sí, no sí faltan médicos de primaria, que se han ido por oral, un como tú decías, de un día, dos, tres días, y en León o en Asturias nos dan un contrato de dos, tres, cuatro o seis meses. Y se expresa ellos. Y se unen más especialistas. Porque la situación ha ido De, de, de los profesionales, de todos, de, el médico al senador, es estar muy maltratado. Sí. Y se han tratado por dos del PP y tres del PSOE. Eso no se nos complian nunca. más palabras por allí? Paco. Voy a ser breve porque se lo está quitando la cena. <risa> <risa> Respecto al asunto con um, Castilla León, eh, lo mismo que te vino a de que la comunidad de Cantabria es un sitio donde se venden menos um, eh, genéricos, pienso que son otras cuestiones que habría que intentar resolver de alguna manera. Con lo cual yo no sé cómo funcionaré, pero si me imagino que haría falta quitar crear alguna comisión donde vaya el plan de exigir que es salir de lo contrario lo vamos viendo es no sé es, es difícil ha habido algunos planes pero para la mm, promoción de genéricos y de y realmente mm, han tenido muy poco éxito y, y se ha insistido muy poco también en ellos porque hubo un sistema en Cantabria de notificaciones que al principio funcionó al final nadie recogía las notificaciones y se acabó la presente historia porque no tuvo mayor relevancia Hola. ¿había un señor ahí atrás que quería preguntar? Sí Sí, sí, por pues eso aprenderemos algo de, bueno, aquí el independentismo que tenemos, yo, bueno, soy castellano de mes y sé lo que pasa, lo que pasa en Castilla, aunque yo aquí ya no me mojo cuando yo digo, pero una marcha a 10 años, primeramente tengo, 10 años en la India para venir a Europa, están preparando durante 10 años, nosotros podemos esperar a eso, pero yo pienso que aquí había, os felicito por la, la confianza y el coraje de hacer este acto como otros que habéis hecho, yo no puedo decir nada más que a algunos de, de rodear valería. Pero que la información esta se tiene que multiplicar por sindicatos y demás organizaciones y asociaciones de principios. Un, un independentismo de sanidad, de, pero para así eh, colaboraríamos mucho. A mí es que me extraña que los cantaros no estén aquí hoy mirando esto. Una reivindicación social. Eh, sobre todo, que a mi esposa ha padecido un proceso oncológico este año y bueno, aprendido algo, que es un ocultamiento total. Algunos oncólogos se mofan de la alimentación. Tengo aquí una, una revista de, de esta semana en la que un gran número de francés que la mitad de los, los cánceres tiene relación con la alimentación. Una, una enfermera de caballería ha hecho públicamente su opinión de que allí se da mal de comer y mal de velar a los pacientes que vamos a que dan galletas y con, de, de, de determinadas y bueno, determinadas por los ingredientes que llevan y demás cosas que. que que todos los dietistas y demás dicen que son contrarios. Pero ha hecho Pulper Puebla ahí de esa es, es enfermera, y algún día la conoceré pronto. Existe una, una, una, una fundación de enfermería integrativa. Yo pienso que, que todas las clases medias y bajas de si baja campeonato tenemos que concienciar porque no es un motivo para, para, no, para no aburrirnos, ¿sí? de, de, de aquí a, a unos años. Y, y, y José Páñez, que estuvo en uno de, de, de, de, de, de abril en Torre de la Vega, y no el foro, y aquí no viene porque aún no ha venido, porque, porque no tiene la agenda completa, ni tampoco ha venido, pero es, una, es un, un referente nacional. No lo han podido meter a la cárcel por cultivo de plantas cannabis, porque han dicho que ahora tiene una planta, como eso no es delito, y ahora que ya se está metiendo con el cannabis, pues es una referencia, porque ya está con un conjunto de médicos pioneros y demás, con la, la, ay, la bueno, otra, otra, otra médica de medicina, de está lo más. De y, y por las referencias que tiene de libros y, y de premios nobles, es que puede quebrar la yo, yo lo vengo de una reunión de logoterapia, cuando el jefe de oncología de, de, de Valencia, y yo, yo espero que un día eh, el salón de actores de, de Valencia se llene y explote, se explote como con la moda de atrevido. Si no nos dejen de Valencia la al gente, pues, lo haremos en otro sitio. Pero es que eso tiene que salir. Y yo sé para Bueno, ya es que he todo lo mismo, ¿no? Que hay que informar, que no sé. hay que, seguir, y hay que seguir, ¿Alguna palabra más? Sí, Vamos a ver, yo no sé si vivimos en el mismo planeta o en la misma región. Eh, y sin molestar a nadie. En la... En Cantabria, en la, en la plataforma llevamos cinco años moviéndonos. Es decir, podemos estar un poco trastornados, pero llevamos tres mil personas... Hace tres años, abrazando Valdecilla nos movimos y luchamos por las cosas. Hace ocho meses nos fuimos a Reynosa con la gente de las plataformas de verdad, las y los sindicatos, y estuvimos luchando por el hospital. Es decir, nada se hace de, de la noche a la mañana, y también será muy majo, pero lo digo aquí. Tengo que luchar por el hospital público de Reynosa, por incentivar la calidad de vida sanidad de la comarca y lo, no solo lo hago sino que lo hace la gente de la plataforma, es decir, claro que habrá que hacer más cosas no sé qué historias, pero hay que hacerlas que causadas en lo que tenemos, que es como decía Martín, un hospital que funciona mal y que hay que meter caña y que los movimientos sociales, pues por desgracia están a la baja pensando en la no sé qué y un hospital de Reynosa que tenemos problemas con la consejera de aquí ...que no nos ha entrevistado y le hemos pedido una entrevista hace dos años, hace un año... ...y tenemos problemas con el señor ese de, de Castilla y León... ...y son los problemas a los que nos enfrentamos todos los días, la gente que estamos en la plataforma... ...y los sindicatos de clases sanitarias, etcétera, es decir... Que, ...que no hay que buscar causas extrañas, tenemos un hospital con un diagnóstico sociosanitario tremendo... ...tenemos un marco general de la sanidad impresionante, como, como han dicho los compañeros gallegos... Y eso lo estamos viendo, no porque seamos visionarios, sino porque un buen día, hace cinco años y pico, cuando empezaba los empezaba cuando, cuando la época de los recortes, empezamos a juntarnos para meter el diente a esto. Lo hicimos, lo hicimos, habrá que hacer 45 manifestaciones y abrazar 20 veces Valencia y colgarnos de ahí con las cuerdas de la sí, sí, sí, sí. pero lo hacemos lo hacemos, sí, sí, pero que, que, que no hay que despistar, no, no hay que inventarse tareas, es decir, yo creo que hay que ir a intentar mejorar la sanidad de Cantabria, en concreto en este monstruo de hospital que nos han metido, ¿eh? y, y endeudar hasta los ojos, y otra cuestión importantísima es intentar la situación del sur de Cantabria, que es tremenda, no solamente, ella lo ha apuntado en el tema sanitario, pero es una situación de problemas de empleo, de problemas de desindustrialización, etcétera. Es decir, del abandono de la ¿Eh? Entonces, ¿hay responsables? Por supuesto que los hay. Y la gente que está metida en partidos políticos y, y, y tal, con los que colaboramos con algunos de ellos, es decir, que colaboran y tiramos por antes. Y otro que tenemos energías limitadas, que vamos teniendo edad, que la gente joven tiene que echar, porque nosotros ya empezamos a doblarnos la pata. Y, y bueno, pues tenemos dos. Dos tareas entre manos fundamentales, que nosotros las hemos separado con los críticos para que sea más bonito y tal. Una de ellas es incario el el tema sanitario del sur de Cantabria y otra el de ellas es el hospital. Si nos metemos un mal lío, pues porque nos gusta, pues bien, pero ni siquiera tenemos fuerza para tirar de este carro, cuanto menos para, para, para debilitarnos más. Yo animo a la gente que estáis aquí a, a no que entréis a la plataforma, ni mucho menos cada uno que haga lo que quiera pero sí hacer un seguimiento de estas cuestiones que tenía que haber mucha gente ya veo cómo hay otras en otros sitios quiero decir que a mí eso no me, no me quita se o sea, empecé hace 5 años y voy a seguir en la plataforma, la verdad Javi tú una preguntarle que, que, que como decía el compañero de, de aquellos pozos estos nuevos ¿no? todo esto para BlackRock que es cierto, son capitales fondos de riesgo y muy no muy, muy móviles, pero esto viene de antes, cuando no tenían nombres ni no eran tan conocidos. Esto yo creo que ya empieza a principios de los 80 en este país, cuando en su momento el Sol propuso a un hombre que se llamaba Ciriaco Vicente como ministro de Sanidad. Este hombre, que no era ningún radical, propondría crear una industria pública del medicamento para las cosas que se utilizan más habitualmente en los hospitales, algo que hubiese generado millones y millones de ahorros a lo largo de muchos muchos décadas y ese hombre, básicamente, con las pues, elecciones que estaba cantado, que el el tesoro haciendo las encuestas, llamaron al señor González, le dijeron que muy bien, que estupendo que hagamos las elecciones, pero que tenían que quitar a este señor. Nadie recuerda que haya un ministro señal que se llame a Vicente. Posteriormente llegamos a los 90, el informe Abril Martorell, que sienta las leyes de todas no las leyes. Pero es que llegamos al año 96, cuando pues, nos tratan el decreto de nuevos usos, que es lo que permite la asistencia a los hospitales privados. Y esto se aprueba por el concurso, por supuesto, del Partido Popular, por supuesto del Partido Socialista, y cuidado, con el sindicato al que yo estoy afiliado, también ocurre. O sea, aquí todo el mundo en el Monte estábamos que no nos Yo Ya teníamos ahí, pero eh, entonces me hay pero igual también lo he seguido. Pero lo que quiero decir es que de entonces llegamos aquí y aquí llegamos a una consejería que nos los prometíamos muy felices, hace un año y pico o dos, sería cuando organizamos en, en la asociación las jornadas de encestas de la pública, tuvimos al gerente, tuvimos un debate muy interesante, y jo, hasta yo, que no confiaba en nada, me creí que las cosas iban a cambiar a lo mejor. Tuvimos, yo también soy de radiólogo, pero es como sí. en eh, sí. marcha <risa> que han el Sistema Mil y es cierto lo que hice lo de los contratos de, de por meses, eh, aún más grande la atención primaria, ¿verdad? Y en un conflicto que se dio al actualizar unas máquinas de resonancia, que ha sido hace escasos meses, se planteó una negociación con los sindicatos de los trabajadores de cómo doblar por las tardes y por las noches para cubrir todas las exploraciones que no se podían hacer. Si hubiese habido voluntad de negociación, se hubiera podido hacer. No se hizo. Se contrató un equipo externo un camión que se plantó a las afueras de uno de los apartamentos del hospital, que por supuesto, costaba una pasta que por supuesto son las operaciones más fáciles de hacer, por supuesto para hacer muchas y poder cobrar muchas, y que no se hacía cargo de los pacientes ingresados, de los casos más complejos y de aquellos casos en los que se equivocaban y eso generaba problemas. Es el negocio perfecto. Hago lo fácil, lo simple y cuando hay problemas, se lo solucionan otros. Y para acabar, el yo creo que hay que volver a. Hablemos un poquito el, el debate ¿no? a la población. Creo que tratamos de una manera muy infantil a la sociedad, a los pacientes, los, los médicos, los, los primeros. ¿no? En un contexto de crisis habrá que determinar cuáles son nuestras prioridades. Quizás no hay que enseñar tanto a la lista de espera, que sí que es cierto, pero sabemos que la lista de espera en el fondo es una arma rojadiza. Puede haber lista de espera por patologías banales. Y asustar a la población cuando no son tan graves. Ahora hay que determinar si tenemos que gastarnos miles de millones de euros en fármacos que hagan tres meses de supervivencia o si tenemos que dedicarnos a la prevención, a la promoción, cosas que científicamente están demostradas desde los años 80. Y, y es que estamos en, en 2017 y las cosas que ya se sabían no se aplican. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Uh -huh. Con esto concluyo. Querías aclarar algo. No, simplemente decir eh, un poco a raíz de lo que ha dicho Marcos, eh, bueno, el tema del, del hospital Tres Mares en concreto eh, ya no solo es cuestión de sanidad, como tú decías, en la comarca sur de Cantabria eh, efectivamente está los, los números, como siempre los dan en porcentaje, pues son un poco engañosos. Si vamos a los números objetivamente es eh, donde tenemos los problemas. Allí el desempleo en eh, porcentaje mmm, está, bueno, pues razonablemente eh, similar a otras zonas, pero claro, si vamos a los números definitivos es donde tenemos el problema, porque estamos perdiendo población a pasos agigantados. Entonces, eh, Campo, Campo de Cantabria, entiendo que también de Castilla y León, eh, pero yo lo que conozco es Cantabria tiene mucho potencial, pero no podemos, eh, no, no podemos ser atrayentes no, no pode, para todas las personas que queremos que puedan vivir allí, si no tenemos una buena sanidad pública, si no tenemos transporte público, si no tenemos, eh, eh, si no tenemos internet, siquiera en la zona rural, eso es lo que eh, se, eh, eh, es una zona rural. Entonces tenemos mm, que ese hospital potenciarle haya o no convenio, simplemente para, para que la zona de Campo no empiece a, eh, a desmejorar todavía más. ¿Estamos, no?